Hola familia, por fin cumplí mis dos años en Upland y eso quiere decir que vamos a regalar esta casita en Los Ángeles de colección de Eco Park. Eco Park, muy bien, está bonita, ¿verdad? Aquí pueden poner su auto, pueden decorar aquí en un futuro, no muy lejano, tal vez unos dos, tres meses, vamos a poder decorar afuera de las casas. Pero antes que hagamos el sorteo, si se acuerdan, se podían ganar otro boletito si le daban el like al tweet de Relevolan porque el Metopian Future estaba regalando 4000 horas de Spark y como sabemos muchos de nosotros, el barrio ganó Así es que mil gracias a todos los que votaron, se les agradece muchísimo. Segundo lugar quedó el Porch Park, que es uno de los nodos más grandes del juego, familia. Y luego South Maplewood, eso no los conocía yo, pero ya dentro de la mañana, creo, nos van a empezar a dar los Sparks hoy en la noche. Pero una vez más, mil gracias, familia. Esto nos va a ayudar muchísimo en el nodo a avanzar. Nos va a ayudar tal vez por unos un mes, dos meses de construcción, estas 4,000 horas qué más, sí creo que es todo, Ajá, aquí está la casita y déjenles explico cómo está el asunto aquí, las personas que siguieron las instrucciones y subieron la captura de que le dieron el like al, al tweet de Rela les había dicho que se iban a ganar otro boletito, si ven que tiene el número 2 aquí, quiere decir que esta persona tiene dos entradas, Así es que don Don Crypto está por acá, por acá adentro. Tiene otro otro jugador. Tiene dos entradas, dos boletos. Si tienen el número uno, por ejemplo, Winston, solamente puso su nombre de jugador y el nombre de que usa en el Discord. Por eso van a ver aquí, y van a ver a Don Crypto, tal vez lo vean, tal vez no, que el, el otro, su otro boleto, nada más dice su nombre, Don Crypto. Ok, entonces así es el asunto espero que estén listos qué emoción ya están todos todos listos creo que tenemos 44 Uno, 34 boletitos creo muy emocionante muchísima suerte por esta casita en eco park espero que les ayude especialmente si la venden espero que les puedan, le puedan sacar una buena ganancia porque ya se viene la apertura de río o la segunda apertura de las vegas bueno familia están listos espero que sí le puse 45 segundos esta vez porque vamos a ver quién quién se cansa más rápido y empezamos Vamos a ver miren a Rimbert Rimbert tiene dos entradas Ahí va Lean Valen Mariana se cansó Urban otra vez Urban ganó la vez pasada Lean Valen, ahí va, ahí va, ahí va Y más bien Miren, Lean Valen, oh oh miren nada más ganará el Barto, el Barto ahí viene Quedan 23 segundos, familia. Aquí vienen unos acá atrás, apurándose. Ya se están cansando, ya se cansaron. Ariana, Ariana, es uno de los nuevos miembros del barrio. Ya va en primer lugar, pero quién sabe. Miren, viene José Luis. Ahí viene José Luis. Alcanzará, alcanzará, alcanzará. ¿Y no suele? Oh, no, no, no. Uriel, Uriel. Oh. Uy, Uriel. Casi casi lo alcanzas venías desde atrás pero muchísimas gracias uriel te acabas de ganar la propiedad de eco park perdón josé luis te acabas de ganar la propiedad en eco park uriel quedó en segundo winston quedó en tercero y creo que aquí ariana quedó en cuarto annie quedó en quinto bueno así es como terminamos muchísimas gracias por acompañarme en este sorteo ya cumplí mis dos años en el juego esperemos que lleguemos al tercero y esperemos que para el tercer cumpleaños el tercer aniversario sería bonito que regalara una colección completa verdad pero así es familia muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente sorteo en los siguientes videos. Espero que este fin de semana pueda hacer algunos sorteos, perdón, algunos videos hablando de la economía de Ablan y cómo es que muchos jugadores ya están empezando a hacer sus negocios. Entonces ahí nos vemos en el Discord, familia. Si tienen alguna pregunta, mil gracias otra vez y nos vemos despacito en el metaverso.